Cuando sentimos amor es cuando nos sentimos más a gusto. Como que el mundo es como debe de ser. Y es importante simplemente reconocer que amor y felicidad son muy íntimamente conectados. Es la sensación de necesitar esto. Yo lo necesito. Sin él, sin ella no voy a poder. Si lo pierdo, mi mundo va a desaparecer. Y tenemos mucha confusión porque amor y apego muchas veces vienen mezclados. Y en términos budistas hay una definición muy como clínica del amor. Eh, una actitud o un estado mental donde estamos enfocados en otra persona. Y la orientación mental es de querer su felicidad. Y es tan agradable y tan placentero que queremos sentir esto. Luego cuando reflexionamos sobre esta experiencia, pensamos, oh, me gusta. Yo quiero sentir más de esto. Tenemos esta orientación tan fuerte que lo que necesito está fuera de mí. Y tenemos una impresión profundamente equivocada. Que lo que yo siento dentro de mí es el resultado de una causa exterior. No es algo que yo tengo, no es un recurso abundante que yo tengo dentro de mí. Sino esta persona me hizo sentir esto. Y por lo tanto, yo quiero esta. Yo quiero esta persona. ¿Por qué la quiero? Porque... Me hace sentir esto que tanto me gusta. Y mira cómo has invertido por completo la orientación. Por completo, 180 grados. No es su felicidad, no es su bienestar que te nutre, que, que te agrada, que te hace abrir y querer dar y florecer y ser feliz. Sino que mi meta es mi felicidad. Lo que a mí. Me agrada, me hace sentir feliz. Yo quiero a esta persona. La mente de apego escoge, identifica o sobrepone cualidades en positivas en un objeto y quiere tener esto para uno. Tiene que cumplir con esta interpretación y estamos mirando nuestra imagen de la persona. Y si estamos muy apegados y aferrados, no queremos que la persona se mueva, se, se, se, um, se varía de la imagen. Tiene que cumplir con la imagen que tenemos. Y si no, ¿qué sucede? Nos enojamos con la persona y cuando tenemos apego a alguien o algo, la convicción profunda y seria que tenemos que esto es de donde viene mi felicidad, nos causa una sensación de gran carencia y quizás desesperación si no tenemos esta persona o esta cosa. ¿Quieren, quieren sanarse del apego? Por primero es curable porque tiene una estructura de designar, de, de exagerar, o sobreponer cualidades y pensar que esto exagerado o sobrepuesto o algo que sí la persona tiene, pero la sacamos de fuera de toda proporción y hacemos la totalidad de la persona es esto. Esta expectativa que siempre va a ser buena y es puramente buena y eternamente buena, ¿no? Conlleva una expectativa que garantiza luego decepción, pero a la misma vez contamina nuestra experiencia de lo bueno con esta ansia de que, que no se acabe, que no se me acabe. Y es por esto que si quieres realmente saborear algo bueno, hazlo sin apego, sin esta sensación, yo lo necesito tómalo por lo que es saborea deleta y suelta si cambio mis percepciones de manera positiva yo me puedo liberar de la sensación de necesitar la respuesta es sí nosotros podemos liberarnos ¿Por qué? porque fuimos nosotros que pusimos en movimiento todo esto en ese engaño y Sí es posible quitar apego sin perder el amor. ¿Por qué? Porque el amor es anterior. La capacidad de amar es más fundamental. Es más conforme con la realidad porque con amor estamos afirmando la conexión entre nosotros y otros. Más nos sensibilizamos más nos despertamos, más conscientes, más alertos, más inteligentes somos emocionalmente. Más podemos recuperar el control de nuestras propias vidas y de nuestras propias relaciones.